¿Acabas a poner bebida energética dentro de un expreso triple? Tuve una larga noche, y este será un aún más largo día. ¿Puedo tener un sorbo?